Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a analizar el estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción sobre tics y socialización en adolescentes. Os voy a dejar por aquí un link en el que hablamos de cómo afectan las nuevas tecnologías a la socialización de nuestros hijos, pero ahora voy a analizar con vosotros los datos que hemos encontrado más interesantes dentro de este estudio que os comentaba de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. En primer lugar, y creo que ya nadie nos sorprenderemos con este dato, el 90% de los jóvenes tienen un smartphone. Bueno, es el dispositivo que más utilizamos y prácticamente una prolongación de nuestro cuerpo y del de nuestros hijos. Algo que nos puede llamar un poco más la atención es que la media de dispositivos por adolescente es de 3,3 ,3 dispositivos. Esto supone una extensa e intensa digitalización de nuestros jóvenes. Me parece interesante que el 76,7% de esos 90% de jóvenes que tienen un smartphone lo han tenido de entre los 11 y 12 años y el 75,6% declara utilizar los dispositivos de manera habitual y cotidiana. Pero vamos a ver qué uso hacen del móvil. El 75,6% lo utiliza para escuchar música, el 48% para ver páginas por diversión, el 41% para buscar información, es decir, no siempre están usando el móvil para hacer los deberes, y el 37% para jugar online. El juego online en menores es uno de los mayores riesgos. Os voy a dejar por aquí un vídeo donde hablamos específicamente del tema porque me parece muy interesante profundizar en él. En cuanto al tipo de conexión, el 97% de los jóvenes lo hace a través de Wi-Fi cuando está en casa, eso tiene lógica, porque ahorramos datos móviles y el 37% alterna entre wifi y datos. Mientras la wifi sea una red segura de casa o de un entorno conocido, no le veo problema. Hay que tener problema con las conexiones wifi de sitios desconocidos o muy multitudinarios porque pueden no ser del todo seguras. Este es un dato interesante. El 72,7% afirman mirar el móvil constantemente. Efectivamente, el móvil es un factor de distracción enorme y entre algunas medidas que podemos tomar para que no lo sea tanto está el de no activar las notificaciones utilizar una gama de colores mmm, poco llamativos o una gama de grises incluso si es posible para fondos de pantalla etcétera mantener el brillo en un tono medio para que así no capte totalmente nuestra atención y podamos continuar con nuestras actividades diarias y para terminar decir que el medio preferido de los adolescentes son los sistemas de mensajería instantánea superan pero por poquito a las redes sociales. Y el 76,7% lo utiliza para sus amistades, el 52% para estar en contacto con su familia y el 30% para estar en contacto con personas que han conocido online. Estos datos la verdad es que son esperanzadores que el porcentaje de niños que tienen contacto con personas conocidas online sea menor es positivo. Es importante que esos contactos sean seguros y que nosotros les ayudemos a tener un criterio claro para seleccionar esos contactos que hacen online. En definitiva, las nuevas tecnologías suponen un nuevo ecosistema digital que ofrece muchísimas oportunidades a nuestros hijos, pero que también tiene sus riesgos. Por eso el reto está en conocerlos, hacérselos ver a nuestros hijos y, entre todos, anticiparnos a estos para que el desarrollo digital de nuestros hijos sea pleno y seguro. Muchas gracias por estar ahí. Te pido un like si te ha gustado este vídeo, que lo compartas con quien creas que le puede interesar, que te suscribas al canal y, si quieres, Activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.